El tren desde la ciudad, ahí son como 20-30 minutos hasta acá. Y eh, hay algunas estatuas de dioses hindus y, por ejemplo, ese se llama Hanuman, Hanuman, y está bien chistoso, tiene cara como de como de animal, no sé, está muy raro. Y bueno, aquí la peculiaridad también de este lugar es que hay muchísimos changos que están sueltos por todos lados y hacen travesuras ¿sí? les dan comida y agarran las bolsas eso es como otra cosa curiosa de, de Batu Caves. y aquí hacen algunas peregrinaciones este, también de los hinduistas bueno, vale, vamos a visitar las pruebas seguimos reportando ご視聴ありがとうございました en Kuala Lumpur y ahí es un dios hindú dándonos la bienvenida, una estatua gigante aquí está la entradita bueno este es el interior de las cuevas vienen diferentes escenificaciones del libro sagrado Ramayana hinduista. Está muy surrealista esta cueva. Que vean. Qué personajes tan raros. Con caras de animales. Cuerpos de hombres y caras de animales. Ay, qué extraño. Ahorita van a ver otra cosa más rara todavía. esta escultura gigante está bastante extraña esta cueva con estas representaciones aquí Está bastante Grande también Ya llegamos a la cima de la cueva Y esto es lo que nos encontramos Una piedra Hola, estamos en las cuevas de Batu en Kuala Lumpur, a 18 kilómetros más o menos de la ciudad. Eh, y bueno, su nombre malayo es Guabatu, que viene de, tomó su nombre de un río y también de una aldea cercana aquí. Eh, estamos en el interior de la cueva, son cuevas de piedra caliza. Tiene varias, este, esta es como la más grande, pero en el interior sí te pasa bueno, te puedes adentrar a otras cuevitas eh, y aquí es un santuario hindú es uno de los más importantes fuera de la India eh, y hay representaciones del Ramayana Ramayana que son un libro cerrado de los indios eh, en general está muy padre la, la cueva eh, si sí está como muy... el clima es bastante húmedo estamos ahí sudando pero vale la pena venir de visitarla La verdad, las representaciones, si sí, sí necesitas conocer el libro, pues para entenderle más porque... pero son bastante gráficas, como pueden ver este, sí traen como... son muy explícitas en algunos este, dioses o los guerreros en forma de caras de changos y monos entonces sí, sí está padre el lugar, se lo recomendamos Vamos a ir a otra, a otra sección de, la, de las cuevas donde hay una estatua como de 10 metros de altura más en la entrada para que usted también a ver. Bye. color dorado, y esta es del dios Murugan, un dios hindú, pues vamos a subir ahorita los escalones son como más de 200, pero hacemos la cápsula antes de subir, porque vamos a estar muy cansados ya allá arriba, y bueno abajo hay como también otro templo y una galería, donde puedes ver hay un show de serpientes, hay varias cosas, un pavo real ahorita vamos a subir hasta allá aquí para visitarlo no sexy no, no sexy tampoco como si ahí te dice como si puedes venir vestido aunque haga muchísimo calor y te quisieras quitar toda la ropa entonces si bien es sexy lo que procede es lo siguiente Este, prestan Una de esas Te prestan como una Por una módica cantidad Te prestan como una mascadota Y te tapan uh -huh. No sexy en los templos No sexy No sexy Pero aquí si sí tienes que dejar un depósito esta es la señora que vigila. Y si alguien quiere decirles que no, las tienen que ver con ella. Y ya las tapan. Entonces ya no van enseñando los calzones. Ahí viene Mau subiendo. Y está a punto de llegar hasta acá arriba. Subió los 260. Escalones y viene como nuevos. Después de que subes más de 250 escalones, ajá, está esto. Vamos a ver, aquí vienen unos señores trabajando en quitar las plantas. Pero vamos a ver, acá adentro, esto es lo que te encuentras: la entrada a la cueva. Esta entrada está gigante. Tiene igual sus dioses hinduis Esta es la super cueva La paticueva. Y, y del otro lado Hay más escaleras Para llegar a otra sección Espere Ahí en el fondo se oye Un gallo Hay gallos Yo no sabía que iba gallos haber gallos. Hay pela de gallos. <risas> Las escaleras, pues fue así como que un trámite. Un trámite que había que seguir. Entonces, fuera de ese trámite, la verdad es que, pues esto vale es la pena. Es un trámite que es. Mira, ajo que me quede. Es de sudor, no es agua. No es agua. Nos estamos deshidratando. Y la humedad aquí está. Muchísimo calor. Pero más, bueno. Más que eso, más que el cansancio, te pega el calor, si te pega toda la ropa y pero fuera de eso está muy padre vamos a ver ahí acá ahora sí, esto es súper impresionante es como... como un agujero grande aquí al, en la cima de las cuevas Es muy padre, entra la luz y ilumina toda la parte de abajo Aquí están los gallos Con los penses Finalmente Ya estamos En la parte final y principal Del templo De las cuevas Aquí en el templo ¿Sí Están los gallos? Para subir Subo los escalones pero ahí no puedes entrar con zapatos pues la gente deja sus zapatos aquí afuera y ya entra Y hay varios viajeros viajeros atrevidos que no le temen a nada y bueno, no los queremos espantar pero sí está bastante sucio aquí arriba pensamos que por ser pues el santuario principal iba a estar pues no súper pulcro, pero al menos limpio. Y pues no. Pero aquí a la gente le vale. Y muchos se quitan los zapatos y todo y andan caminando por aquí como si... Aquí está su Dios al final. Bueno, te cobran por pasar aquí y te tienes que quitar los zapatos. Y ahí también está sucio el piso.